Noche de alcohol, noche de speed Vámonos al parque a dormir Hay botellón en la Plaza Mayor nos pillaremos un buen colocón. No seas cabrón, pasate. Ya cerrón. O si no te meto una ostión. Uh, Noche de paz, Te vas a cagar. Noche de paz. Sí, claro, ¿y ¿qué más? Cena con los suegros y luego va a Prometo que este año me apunto al gym Dejo los porros y el tranqui sepa, Eso sí no me para la guardia civil Como me gusta mentir <risa> Muy bueno.